Ah, típica vía colombiana llena de Uy, Una jugada guay Aunque se dañó un tubo Híjole ¡No, no, no, no, no, no, no! ¡Mate al taxista! Amigos míos, ¿cómo están? ¿Qué se cuentan? ¿En qué andan? Estamos una vez más con este juegazo de camiones. Evidentemente con el mapa colombiano que ya habíamos conseguido hace semanas. Y pues nada, como lo ven en el título, hoy tenemos un viaje de Ibagué hasta Manizales. Vean, exactamente... Este es el camino que tenemos el día de hoy Salimos de Divagué Llegamos a Manizales Es un camino extenso No lo habíamos tomado hasta el día de hoy Así que vamos a conocer muchos pueblitos Muchos sitios nuevos Ojalá les guste Que me acompañen Que se la pasen bien El camino es lejos Vean Dense en cuenta que es lejísimo Vean nomás cuánto tenemos que andar 229 Eso es mucho eso es mucho, muchísimo, muchísimo. ¿Dónde sale acá? Yo no, no sé ni por dónde sale. Aquí vamos, amigo Uy, vea ese camioncito que está allá. Ojalá ah, me toque un viaje con uno de esos. Ok, si no estoy mal, eso es con. Uy, vea, vea el de águila, el de águila. ¡Ah! ¡Qué bonito! Si no estoy mal ese camión que está ya estacionado, es con DLS y yo no lo tengo. Lastimosamente, amigos, lastimosamente. Ese, ese, ese que está allá, ese que está allá. ¿Es por acá? Sí, es acá. Uy, esta vía está bien cochina. Ah, típica vía colombiana llena de baches. No, no, no Sofía, este juego está muy bien hecho, está muy bien diseñado el mapa. Uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, esto está llenísimo de baches. Vamos ahí la ventana. Bueno, Sofía, me dicen si me escuchan bien ahí. Ya ah, está llenísimo de hueco. Vean cómo va el camión con los Sofía Le subimos ahí un poquito más la velocidad. Salimos de este pedazo lo antes posible. Oiga, ve que estoy pasando mete no ojalá y no nos toquen los mismos tontos de la vía que nos tocaban la vez pasada definitivamente qué loco uy uy uy no pues que vean como el cambio me toca ir despacito porque esta vía no no no no no no no bueno y aquí ya está pavimentada bien Bien, estacionamos. Y pues nada, chicos. Aquí vamos el día de hoy. Ay, qué tal nos va. Aquí están los amigos oficiales. Muy bien, una tienda nueva. Eso es positivo, positivo. Ay, como los valía de hoy amigos. Esto que es acá. Ah, un mega. Un mega mall. Uy, donde nos pilla la policía a esta velocidad. La multa que nos pega. De hecho, el la delante es policía, si no es no, no es, no es. Bien, bien, bien, bien, todavía me pongo nervioso cuando estoy dando la vuelta Que ya me han accidentado algunos tontitos de ese modo saliendo de bagué apenas camino a manizales no sé cuánto peso llevamos uy llevamos un bat de 20 toneladas nos pagan 8.911.000 no nos pagan mucho tampoco ay este es doble vida e doble sentido no me había dado cuenta dele dele oh, que le intitula a esta gente ¿Qué? ¿Por qué? Ah, las putas Ya las tengo que... No dado cuenta. No, qué lentitud. Aquí, aquí, aquí, aquí, aquí lo pasa. No, y en un bus Dos bus Y un camión Ay, no Esta gente Yo que llevo a porque esto está muy lejos Aquí fue, aquí fue, aquí fue, aquí fue Vamos, Con calma. Y pasamos a este man aquí también y es que le van bajando más la velocidad tonto tonto este. camioneta bien, bien, bien ahí cogió bastante ventaja el bus entonces le metemos la chancleta que no mucho porque después nos pilla un policía así que pues nada amigos uy Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, se alcanza. Bien, bien, bien, vamos. Paso o no paso, paso o no paso, paso o no paso. Con los Sofía, un pedacito, nomás. ay, bueno, ya llegamos a un pea, este es el de camiones, me imagino. Al menos vehículos pesados Ah, no Ah, sí Uy, esto lo atienden fantasmas Qué miedo Listo amigos, ya, uy, ya le bajamos 29 kilómetros a esto Bueno ya nos queda nada más 200 Pues 200 sigue siendo mucho Pero es que ya 29 en un momentico También es bastante No alcanzo. O oh, si sí, se sí alcanza, no sé. Pasó la ambulancia, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Sofía, que le intitula a esta gente Me impacienta Yo que voy para lejos Muy bien Bien, bien, bien, bien Vamos, vamos, vamos Ay, lo malo es que toda la vida es así Bien, bien. Ay, no mames. No, no, no, no, no, no, ¿qué hice? ¿Que ¿Soy tonto? ¿Que... Ahí la aumento yo y la aumenta él Ahí sí, ahí sí Eso, eso, eso Vamos, vamos Con calma amigos Bien Estamos nuevamente Pero Ya la gente le aumentó la velocidad acá Aquí fue, aquí fue, aquí fue Sofía hagamos algo ilegal acá. ¡Ay, qué balada! No, no, no, no, no, no, no. Me dejas, me dejas, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Buena, buena, buena, buena. Bien, bien, bien, bien, bien. Por una fugada guay, aunque que se dañó un tubo. Listo, dejamos la ventana ahí a medias. Ay, aquí nuevamente Pues nada amigos Ya nos faltan 182 kilómetros nada más de 229 que fue con la que empezamos y ya vamos llegando a Venadillo exactamente aquí vamos, vea, desde aquí empezamos aquí vamos y esto es todo lo que nos falta lo que no me está gustando es que la vía pues es una vía lenta un poco lenta así que Así que amigos toca que tengamos un poquito de paciencia Incluso yo Que soy el que más me estoy Dios mío, esta gente es muy lenta por manejar No sé cómo le das. Uy, se chocó, se chocó del busqueo okay. qué penadillo Bien, se vio el bus. Uy, uy, uy, uy, uy. No vi al policía muerto ahí. salimos de esta vía salimos de este pueblo y le damos a toda mecha Uish, que ese camión es muy bonito no, no, no, no, no, no, que top Ah, sí, ese es el tiempo que llevo conduciendo. Pues los kilómetros, no el tiempo, la distancia. Ok, ya pasamos ese pedacito. Uno, dos. Uy, bien. Ya nos falta poco. Y sí, amigos, la vía como que va a seguir siendo de 55 kilómetros es una vía muy... muy amplia y nos cogió el viajecito de noche ¡Qué aquí! ¡Ay, qué imbécil! ¡Qué imbécil! Soy muy tonto, amigo, soy muy tonto. ¡Qué tonto! ¡Qué tonto! está descontando plata no, por lo menos ya tengo 16 millones de pesos ahí si sí, algo ya con eso me consigo un buen PC es más, ¿con cuánto se hacen un buen PC? como con 6, 7 millones de pesos un buen, buen, buen, buen PC por lo menos uno que medio te dan de las cosas, yo digo que como con 5 Eso bueno No, pues esa gente no usa luces o qué Solo a mí me las exigen Bien, ya estamos llegando al pueblito nuevo bien, bien, bien me imagino que aquí más de uno dobla. excelente, vamos un pueblito más vamos en 159 kilómetros No me fijé, no me fijé. Estaba viendo algo aquí. Oye, pues, si manqué. vamos a esconder esto un momentico para tomar una foto allá más adelante ¡Mate al tazista! Ah, qué falla. En todos los viajes que estoy haciendo me estoy matando así. Llegamos, llegamos, llegamos a Manizales, bien. Vamos, después de tanto tiempo ya estamos oficialmente en Manizales, amigos. Aquí estamos chicos Ya estamos llegando oficialmente Al punto Final Bien, gente, bien.